Hola para todos, bienvenidos a mi canal, soy Pintora y, y seguimos aquí en otro capítulo de Pokémon Ultra Sol Nuzlocke Vamos ahora sí que sí a avanzar el capítulo, por favor Vamos a hacia donde nos habíamos quedado la el último día y avanzo rápido, ¿vale? Vale, el último día deberíamos luchado contra esta chica Y ya está, y por aquí no había nada más y por ahí fue donde capturamos... Uy, acaba de ser flecha Por ahí fue donde capturamos a P... A P Que ahora mismo, no sé, que no se llama PP Ni P Se llama Programador Punk Que era pro punk Y mira, tendría que venir aquí Pero aquí hay un entrenador, vamos a ver qué nos dice Vale, sin todo lo que tú digas Venga, vamos por aquí Oh, qué sitio más bonito. Los jardines de Melemele. De Melemele. Está Lilia. Pensando en sus cosas. Nebulilla, por favor. No hagas tonterías. Ah, es la pintora. Nebulilla se ha, ido, se ha salido de la bolsa. Ahí está. Fuerte entrometido. ¿Por qué habrá tenido que meterse en esa cueva? Ya pasamos un mal trago cuando sucedió lo del puente. Y ahora va y me hace esto. Como le salgan al, salga al paso porque Pokémon salvaje, no va a poder hacer nada. No sabe ningún movimiento para combatir. Bueno, esto es una nueva zona. Nada mejor para entrenar a tope a tu equipo que un buen cupón experiencia. Espero que te sea útil. ¡Wow! Pues sí, sí, vamos a usarlo Y es nuevo... Nueva ruta, por lo tanto aquí... Nuevo Pokémon de ruta A ver qué nos toca... Un... Cutiefly Bien No tengo el Pokémon Magidor en este momento Para... Para capturarlo Así que vamos a cambiar de Pokémon, no quiero que me lo mate Y vamos a meter a... Ani. Sí ¡Oh! ¡Qué cosa! Absorber Venga, tipo de planta No hace mucho, no Mientras tanto Va a tener ahí una constricción ¿Se va a constreñir. Paralizador, qué bueno ¡Qué bueno! Me cago en la leche. <ríe> pues vale. Eh... Vamos a otra vez Y es chica, ¿eh? O sea, podría ser Radalaira 2. <ríe> Vamos a buscar chicas aquí. En... Entre mis seguidoras. ¿Pidió ayuda? Siriusly ¿Otro Cutiefly? Y es macho y nivel 12. Mm -hmm. Tengo que atrapar al otro entonces. Nos cargamos a. a la Cutiefly hembra. Bueno, lo lógico sería la otra. Pero es que tiene nivel 11, yo quiero que tenga nivel 12 que El que más nivel tenga en, lo... en los estos es el que me llevo, punto Pero tiene que ser siempre un Cutifly, ¿vale? No puede ser otra cosa mira, Picotazo de veneno Ah, pues mira, tampoco le quita tanto Yo pensaba que le iba a quitar más Así sé que le puedo echar el picotazo de veneno al otro sin problema Uf. Menos mal que es repartir experiencia Venga ¿Y dónde se venenos otra vez contra el fly. Que Utiliza el paralizador. Eso, utiliza el paralizador retrasadito. Venga, Cutiefly fuera. Vamos a poner otro. ¿Se imaginan que en una de estas me salga un. Uno ya en signing? Ya flipo ya en colores. Venga. Sí, sí, todos suben un poco de nivel. Y vamos con el picotazo venenoso contra este ahora. Un viento férico. Mira, uh. picotazo venenoso. Pero no te lo cargues, ¿eh? Y lo envenenes, que te conozco. Yo creo que con dos va muy bien ya. Venga. Oh, contra. Así no hay manera, ¿eh? Vale. Vamos a intentar capturarlo ya. Para abajo y ve. Por llegar. <ríe> Uno. Dos. Tres. Perfecto. Para el equipo. Este es para el equipo. Porque es bicho y hada. Sí, vamos a cuidar también un poco al poke. Que se lo merece. El pobre. Sí. Cutie Fly es un Pokémon que voy a necesitar un poquito más adelante. Oki. Okay. ¿Ponerle un nombre? Sí. Venga, ¿qué nombre le ponemos? Jolines. qué difícil es buscar un nombre. Vamos a parar un momentito vale he encontrado un nombre de un suscriptor de hace un año más que ya me sigue más de un año que me sigue que se llama Siul Siul Orut, Orutra pero nosotros lo vamos a llamar Siul que es como un Saúl pero con Siul vale eh, quiero añadirlo a mi equipo Pff. No sé ahora mismo cómo está el equipo Conviarla a la caja Tengo... A Monkey Tengo a Ekans Tengo... A Rockraft Tengo a... A Torracat Y tengo... A Magnemite uh... No, me falta alguien en okay. mi equipo. Ah, Silent Nico me faltaba. Pues mira, el, los que menos tienen son... Aniket de tipo veneno, siempre. Y... Y Propunk, que va a ser de tipo lucha. Teniendo en cuenta que me queda por, por luchar el Kaudan... Tipo lucha... Veneno no va a hacerle nada Y lucha contra lucha Tampoco va a hacerle de mucho Así que Y el de veneno me va a servir Para más adelante uh, Sí, pues venga Quitamos a A Annie que ahora mismo está un poco jodilla <ríe> Quítale el normal. Perfecto. Y nada, nos pasamos de fly aquí un ratito. Bueno, el resto de Pokémon, pues me van a dar igual. Pero puedo subir de niveles eh, con combate. Así que vamos a subir un poquito. Otro fly por favor. <risa> Mira, vamos a huir. Y vamos a pasar de subir niveles. A pasar de todo. Vamos a coger el objeto que tenemos aquí arriba. Y vamos a poner Urilla. Mira, una Maya Ball. Qué interesante. Bueno, ahora todos los Pokémon que salga, pues me van a dar igual. ¡Joder! Podría haber sido un Flavé. En, en vez de un Cutiefly. Que tiene tres evoluciones. Pero bueno. Nada, no, no pasa nada. Y encima tengo, tengo a, a Pro, Pro Punk que no puede hacer mucho contra Pokémon tipo Hada A ver. Aquí hay otro Pokémon de ruta. Así que vamos a aprovechar. Nebulilla. ¿Qué haces aquí? Ven para acá, anda. Ven para acá, para acá. Ven acá para acá. Uf, esto de estar corriendo de un lado para otro nos, nos eh, cansa cosa mala. Anda, no imaginaba que fuéramos a encontrar habitantes de Alola hasta en un lugar como este. ¡Qué curioso! Un poco de seriedad, Zoe. Hemos venido aquí con un propósito concreto. Queremos saber si este entrenador puede proteger al pequeño. ¿Hola? ¿Eh? What? Me acaba de desafiar Darius <coughs> Tenía un antebol Bueno, también tiene un furfru Que me alegro de haber dejado a A propunk aquí Porque así le hace un demolición Y se lo puede medio cargar A ver, golpe cabeza yo te pasaste, hijo. Te pasaste. Una super poción. 60 de vida. Y una poción. Son 20 de vida. Sí, vamos a una poción. Dios y esto. ¿Perdona? Venga. Usarlo. Nos está pasando. Oh, señor esto. Voy por cabeza otra vez con la madera que trajo. Venga, ahora sí usa demolición y cárgatelo. ¡Va! Te la porra. Pues nada, hijo. Vamos a usar Silent Nico, que no va a poder utilizar el golpe de cabeza. Ya es que ya. Mmm, Esto está tan por encima de los niveles normales de, de, un, de un Nuzloc. Que ya. Puf. Mira, voy a usar tornado. El hijo de perra tiene para todo. Si sí, es un hijo de perra, es un perro. No he dicho palabrote. Qué pena que en el Nuzloc, las reglas del Nuzloc no diga Si tienes revivires y tu Pokémon muere pero lo revive durante el combate, sí que vale Porque entonces estaría reviviendo todos los Pokémon ahí que da gusto Son los revivires que me dan la gente esta idiota que, que, que dice Bueno pues para tu viaje del Nuzloc toma revivires Dame super pociones Totorota Revivires la tenía que haber hecho en un principio y así asegurarme que P, que, que P sigue vivo pero bueno, así soy Me querés ahora? si, sí, vamos a cuidar de los Pokémon ¿para qué? para que me los maten, pero bueno yo cuido igual de ellos. nivel 18 Hasta el 16 dice, no lo comprendo pero pues yo tampoco a ver qué dice esta gente Interesante, así que un combate Pokémon se desarrolla de esta manera, jeje. Nuestras investigaciones sobre los combates fueron exhaustivas, pero difieren mucho de la realidad. Al menos me alegra saber que nuestra im imitación de las Pokéballs ha sido un éxito. Podemos hemos conseguido atrapar Pokémon sin problemas. Sea como fuere, lo importante es que hemos determinado lo fuerte que eres. Oye, Darío, ¿qué hacemos ahora entonces? Cuando este pequeño detecta el más mínimo peligro, abre un agujero dimensional para teletransportarse. El problema es que a través de ese agujero se pueden colar criaturas peligrosas, pero estoy seguro de que con un entrenador tan fuerte a su lado no habrá problema. ¿Y qué ocurre con la chica? Mientras no se, de no se dedique a ir conectando nuestros mundos sin Tom ni Son, no hemos de preocuparnos por ella. Vamos, debemos irnos. Adiós. Alola o como quiera que se en tu tierra. Oh el poder de roto no ha dejado de sustir efecto. De todas maneras, tenemos que coger al Pokémon de ruta. A ver, Cosmo, ¿qué pasa? No, tengo que coger el Pokémon de ruta. Ay, mira, que me. ¿Qué me haces pade padecer? <ríe> Cosmo. Gracias, de pintora. Voy a curar a tus Pokémon, se lo merecen después de todo. Epa, epa, epa, epa. No me los cures. ¿Sabes lo que he leído en un libro? Que hay un Pokémon llamado Oricorio, cuyas formas cambian según el néctar que liba de una flor u otra. Al parecer no es una evolución, sino algo llamado cambio de forma. Cosmo. Por favor, Nebulilla, métete otra vez en la bolsa. Que haya poca gente alrededor no es excusa para portarte portarse de forma irresponsable. Venga, vámonos ya, que el profesor Cucuy se va a preocupar y, y nos acabará regañando. A ver, quiero. ¡No! ¡Que no puedo luchar con P! ¡Órale, pintora! ¡Anda, Lilia, también estás aquí! ¿Qué haces tú por aquí, Tilo? Pues ya ves, acabo de superar mi prueba. Pintora, quiero ver si me he si hecho más fuerte. Sé que te pillo de sopetón, pero luchemos otra vez. A ver, mi primer Pokémon está muerto. <risa> no puedo luchar con él. Eh, sería trampa. Y no puedo empezar con una desventaja de... Mmm, ya cambiando de... De Pokémon. O sea... Me está jodiendo por dos. <risa> Ay, pues nada. Y encima se está llevando la experiencia porque tal no repartir experiencia. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Venga. Metemos a Romel. Se va a hacer. Tenía que, dejar que haber dejado que me lo matara En fin A ver O Asqua O Colmillo Igneo Colmillo Igneo de toda la vida De toda la life. Señor Rowlet. encantado conocerte Es pobre bien. Romel sube al 18 Muy bien, por Romel ha ganado puntos no pe, no debería ganar puntos saca Noibat Noibat es tipo dragón volador mm... Anto tiene ya uno de tipo roca si lanza roca pues estoy entre Anto y Adriusito mm... mejor Adriusito Porque el otro Pokémon que le queda va a ser Pikachu. Seguro. Venga, luchamos. Impatrueno. Super Sónico. Qué capullín. Qué capullín, dale bien. Venga, no pasa nada. Usamos Impatrueno otra vez. Bien, adiósito, así me gusta. Adiós, no iba a... Siul suba al 13. Quiere aprender viento plata. Vale. Quitamos paralizador, que no me sirve para nada. B no existe quiere aprender movimiento sísmico si sí, bueno ya que, ya que estamos manquitos de foco energía para que al menos quien se lo lleve no sea un un, un, un propunk tan, tan, tan mierder a ver, Pikachu pues si, sí, cambiamos de Pokémon y para Pikachu metemos a Anto Pikachu Machu, Pikachu Machu, vamos a usar <coughs> Mordisco, y con un poco de suerte lo hace retroceder. Impatrueno, <risas> pero no me afecta tanto, esa gran cosa. Vamos a usar un Poder Z y la Carrera Arrolladora. Corre, corre, Rock Rap. Sí, me han dicho también de cambiar la ropa Pero la verdad que hasta que no encuentre ropa que me guste más Pues no la voy a cambiar eh... A mí no me gusta esa ropa Pero tampoco me gusta la que estaba para comprar en el primer pueblo Así que... A ver, ¿qué pasa? Por favor, cárgatelo ya Bien Pikachu debilitaro Adriusito al 17 quiere aprender bomba sónica. No me acuerdo si quitaba o no. No quita. Restan 20 veces al objetivo. 20 nada más. Vaya mierda. Pero como este es atacante especial. El placaje quita menos que la bomba sónica. Así que vamos a quitar placaje. Vamos a meter bomba sónica. Y para pa'lante. ¡Jo! No le he dado a mi equipo la oportunidad de mostrar lo que vale. No, no que va. Les engañé a mí ahora. Genial. Ambos hemos logrado vencer al Pokémon dominante. Nos estamos, Nos estamos haciendo la mar de fuerte. Y si continuamos así, fijo que derrotaré a mi Yaya. Mm. Sabía que eras un tío legal, el pintora Te doy las gracias por a haber encontr encontrado a Lilia. ¿Y tú, Tilo? Has superado la prueba, ¿no? Enhorabuena. Has usado movimientos chulos. <ríe> en realidad ha sido todo gracias a Roble Seguro que ahora Caudan también está muy contento. ¿Por qué lo dice, profesor Cucuy? Es que es parte de las pruebas, ¿sabes? Cuando las superas, hay que enfrentarse y vencer al una de cada isla. Exacto. Con un enfrentamiento muy especial que recibe el nombre de la Gran Prueba. O Gran Prueba. Lo que más me emociona después de estudiar movimientos de Pokémon es verlos combatir. Bueno, profesor, pero es que yo. Venga, no se hable más. Dirigita por Lily. Aprovecha el viento afín y va, y, va, y baja por la ruta 3. Pues nada. Eh, Dirígete por Pro dice Rotón. Si tú.. tú métete en lo tuyo. Rotón capullo. <ríe> Mira, se nos lo encendido los ojos azules. Los ojos amarillos, perdón. Dice, ha llegado la hora de la Rotón Volar. Rotón volar, venga. Un corazón. Ok. Bueno, ha conseguido el Pokémon roto en bien chulo. Cupones amistad, que lo usaré más adelante si Dios quiere. Pues nada, así, eh, para que me haga más amigo de otro. Pues nada, vamos a irlo guardando. Espero subirles un poco de niveles. Déjalo por ahí, por ejemplo, al 18, a todos los Pokémon al igual. Y a meter a Annie otra vez en el equipo y dejar a Ape en la caja de muertos. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Espero que les haya gustado, si es así, denle like. Si todavía no se han no suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.